Para intentar obtener ingresos de un canal de YouTube, no significa que tengas que tener publicidad de AdSense, es decir, anuncios que ves en los videos todo el tiempo. Y bueno, incluso aunque no hayas llegado a las 4,000 horas y 1,000 suscriptores que pide YouTube para poder monetizar, es posible que le saques provecho a tu canal de YouTube sin depender completamente de obtener ingresos pagados por la plataforma. Y bueno, a continuación te voy a mostrar algunas formas de ganar dinero en YouTube. La primera es justamente la que te acabo de mencionar, que es la publicidad de YouTube, que es la publicidad de AdSense. Y para comenzar solamente tienes que tener los requisitos que pide YouTube, que son 4.000 horas, 1.000 suscriptores y obviamente no tener strikes, además de subir videos que se apeguen a los lineamientos de YouTube. Y con esto ganarás dinero por las views que recibe tu canal. Ojo acá. No en todos los canales se paga lo mismo, ya que en diferentes canales hay diferentes anunciantes. Por ejemplo, no es lo mismo los anuncios en un canal deportivo que en un canal de bromas o en un canal educativo. Otra forma es ganar dinero con productos de afiliados. Esta es una de las formas que se han hecho más populares últimamente, ya que puedes recomendar algún producto en alguna plataforma, y obtener beneficios por las ventas que se realicen desde tu enlace de afiliados. O en el caso de ser algún servicio, por cada que alguien adquiera una suscripción o contratación desde tu enlace. Y bueno, quizá te has topado videos en YouTube de alguna reseña y te dicen que puedes comprarla con el enlace en la descripción. O también has encontrado videos de YouTube en donde en la descripción dejan el nombre de su micrófono o de cámara... ...con algún enlace para que lo compres por si te gustó la calidad de ese video o de audio que hayan utilizado en el video. Y bueno, si quieres adquirir estos accesorios, puedes comprarlos en ese enlace... ...y con esto la persona que dejó el enlace ganará una comisión por cada venta. Otro método son los anuncios directos en el contenido, es decir, que te lleguen patrocinadores. Si te conviertes en un youtuber con muchos suscriptores y sobre todo que tengas bastante influencia con tus seguidores pues te podría llegar algún posible patrocinador y para esto es importante que dejes tu correo de contacto en tu canal para que así se puedan poner en contacto contigo. También es importante que tomes en cuenta que este email que proporciones debe de ser un email que hayas creado exclusivamente para esta función ya que si pones el mismo que utilizas para tu cuenta YouTube, es probable que te vaya a llegar algún spam diciéndote que es urgente que pongas atención, ya que no cumples con los requisitos del canal o que te pueden borrar algún video. Entonces, con esto te ponen un enlace falso con el que si das clic te podrían robar el canal. Así que es mejor que utilices un enlace que no utilices para tu canal de YouTube. Es decir, la cuenta con la que inicia sesión en YouTube o en Google, ya con esto, si te llega alguno de estos mensajes, ya sabrás que no tienes por qué alarmarte porque ese canal ni siquiera pertenece a una cuenta de Google. Y ya continuando con el método, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, te pongo un ejemplo. A principios del 2018, en uno de mis canales, para ser concretos en un canal deportivo, me llegó un correo con una propuesta para anunciar una aplicación de fútbol. Seguramente te la has encontrado por ahí. Así que bueno, dicho anuncio va dentro del video, es decir, hablar sobre la aplicación y recomendándola. Y firmé esta vez contrato por cuatro meses. Esto para probar a ver qué tal me iba. También el anunciante quería probar a ver qué tal le dan los resultados. Y me fue muy bien, todos los pagos fueron puntuales. Después de esto, el anunciante quedó satisfecho y me ofreció seis meses más de contrato, pero ya con un pago mayor. Para esto solamente firmé el contrato y se me pagaba por cada video sin importar la cantidad de views que tuviera. Es decir, si tenía 1000 views, si tenía 10.000 views, me pagaban la misma cantidad por el video. Aparte el contrato puede variar de, dependiendo la cantidad de anuncios que te piden mensual. Podrían ser 10, podrían ser 15, 20 o incluso nada más 5 o en un solo video. Y bueno, los pagos iban directo a mi cuenta Paypal y siempre me llegaron puntuales. Solamente que al final dejé de renovar contrato debido a que quise enfocarme más en el crecimiento del canal y empecé a quitar este tipo de publicidad para llegar a más personas, ya que para algunos les parecería molesto. Otra forma es promocionar tus propios servicios. Aquí ganarías dinero de manera indirecta porque en lugar de pagar a alguien que haga publicidad para tu sitio web, aplicación o producto pues puedes hacer tu mismo publicidad en tu canal de YouTube, siempre y cuando tengas las views suficientes para poder generar mayor cantidad de visitantes. Te pongo un ejemplo. Si eres muy bueno diseñando banners o bien haciendo diseño gráfico, puedes subir algún tutorial sobre esto y ofrecer tu servicio como freelancer aquí. Entonces ya podrían contratarte gracias a que han visto tu trabajo publicado en tu canal de YouTube y podría agradarles y llegar a algún cliente con esto. Otro método es las donaciones y bueno este método se ha hecho popular especialmente en las transmisiones en vivo ya sea de videojuegos o de alguna otra cosa si habilitas el super chat de YouTube. Para esto sí tienes que tener monetizando tu canal primero después darte de alta en el super chat y durante el chat las personas que están viendo tu transmisión pueden hacer una donación y con esto su mensaje quedará fijado por un tiempo determinado a mero arriba. Entonces ya con esto podrías estar ganando donaciones durante tus transmisiones. Y para finalizar están las membresías. Cuando ya te conviertes en un YouTuber popular, que tengas algo de influencia, que despiertes mayor interés entre tus usuarios, pues puedes agregar la membresía de YouTube en la que ofreces algunos beneficios extras y dicha membresía tendría un costo mensual. Y como te digo, tendrás que ofrecer un beneficio extra para que tus suscriptores tengan el interés de adquirirla. Y otra opción es la membresía de Patreon. En donde incluso la membresía puede ser más barata y con esto podrías atraer a más cantidad de suscriptores. Y la idea es conseguir el mayor número de suscriptores ya que te aportarían una cifra mensual. Y supongamos que la suscripción es de 3 dólares y tienes 1,000 suscriptores, ya estarías ganando 3,000 dólares mensuales con estos suscriptores. Y bueno, será cuestión de ponerse ingenioso para ver qué beneficio extra ofrecer para que quieran adquirir la membresía. Y bueno, estas son algunas de las formas en las que puedes monetizar tu canal de YouTube. Puedes incluso utilizar todas estas. Puedes tener un canal en el que ofrezcas membresía o con Patreon. Puedes estar haciendo transmisiones también en tu canal para... Ver si con super chat te llegan donaciones. También puedes promocionar tus propios servicios si tienes un sitio web complementario de lo que estás haciendo. Como en mi caso en Vida Emprendedora, tengo vidaemprendedora.com que la menciono en prácticamente todos los videos. Y también puedes anunciar directamente en el contenido si te llega algún patrocinador. O bien con afiliados, que es otro de los métodos que utilizo en algunos de mis canales también. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Y nos vemos en el siguiente.